Bueno como por ahí estamos en el primer vlog que hago porque ya hice un vlog pero no me gustó mucho ya que no me gustaba el ángulo ni la eliminación ni nada y ahora me lo ocurrido un poquito más ya veis que tengo eliminación de color y toda la historia y hoy os vengo a hablar de la cosa más inútil en mi opinión que ha puesto YouTube en su página que son estos botones de que veis aquí Sí, el público tiene cuatro formas de interactuar con el vídeo dar like, dislike, reportar o comentar ¿Y cuál de esas opciones es la mejor? Comentar De hecho todas las otras opciones son inútiles Y hoy os voy a explicar el por qué me parecen tan repulsivas Por qué fastidian tanto a los que crean contenido Empezando de la que menos me afecta que viene a ser el dislike A la que más me afecta que viene a ser el reportar Empezamos por el dislike ¿Qué es el dislike? El dislike es un botón que si tú lo pulsas YouTube me da una estadística Que en verdad no es una estadística, es como un informe ¿Y qué coño pone en este informe? Pone mira fulanito de México que vive en tal sitio que tiene tantos años y bueno ahora porque no el partner no funciona bien pero antes me decía si era hombre o mujer que cuáles eran sus aficiones e incluso me decía su color de piel y según youtube esos datos son por a ver qué clase de público no le ha gustado tu contenido y cómo podrías mejorarlo desde el punto de vista para qué me sirve esto para nada o sea, explícame a mí de qué me sirve que un crío de México que se aburría le ha dado dislike a cinco vídeos seguidos No me sirve absolutamente para nada, son documentos inútiles Así que ya tenemos el primer botón inútil de Youtube Luego viene otro que es peor todavía, el like ¿Para qué sirve el like? Bueno Cuando tú ves un vídeo de Youtube, creas una visualización Y si te gusta le das like Entonces Youtube en ese vídeo crea un, lo que llama ranking Que es la cantidad de likes por cantidad de suscripciones. Por ejemplo, si tú en un vídeo tienes dos reproducciones y un like, tienes un ranking del 50% en ese vídeo. ¿Y de qué le sirve esto? Bueno, ¿os habéis visto en algún vídeo que os pone recomendaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el vídeo que estáis viendo? Pero que YouTube considera que ese canal os interesa. Porque, por ejemplo, imaginaos que ahora YouTube piensa que os interesa ver un vídeo de mi canal, y vosotros estáis viendo un vídeo de Minecraft. Os podría poner el vídeo de furia Me, que es un vídeo de Minecraft porque tiene el tag de Minecraft pero no, Youtube es tan gilipollas que te va a poner el vídeo que tenga más ranking aunque no tenga absolutamente nada que ver y es por eso que estoy viendo tranquilamente un vídeo de Minecraft y me pone canales de anime me pone vídeos de AMV me pone animaciones me pone novels y me pone un Minecraft Roleplay que en el fondo es Minecraft pero es un Roleplay, no es un Gameplay, es una cosa distinta y por qué hace eso por el ranking? Youtube considera que tú quieres ver ese canal y en vez de ponerte el vídeo más relacionado al que tú estás viendo te pone el vídeo que tenga más ranking en ese canal por lo cual los youtubers nos tenemos que joder y tenemos que pedir a los suscriptores que nos den like porque si el vídeo que hemos subido nuevo no tiene suficiente ranking como el vídeo anterior cuando mis suscriptores estén navegando Youtube y les hagan recomendados mis vídeos les saldrán los antiguos porque tienen más ranking que los nuevos. Otro botón para tocar los cojones. Y entonces viene el gordo, el que fastidia más de todos, el reportar. El reportar está pensado para artistas como yo, que somos animadores y que algunos pillan nuestras animaciones y las ponen a su nombre de forma muy descarada. Y en principio es todo bonito, todo perfecto, genial. ¿Cuál es el problema de este botón? Que a Youtube le importa una mierda lo que tú opines de ese vídeo Si tú por ejemplo haces un vídeo y no te copias de nada Pero alguien considera que te has copiado y Youtube da razón Y te pone un strike Tardarán un día en ponerte el strike Y tardarán más de un mes en quitártelo porque ti. Youtube tiene un ego que no se lo quita ni de una bofetada Y por si fuera poco te sale un montón de opciones de reportar pero la mitad de las opciones son para gente que quiere criticar el vídeo de alguna forma O quiere meterse por alguien o está dispuesto a quejarse de un vídeo porque no está de acuerdo Y Youtube quiere darle un poco la razón Pero luego ni siquiera van a escuchar eso Son opciones para enviar reportes a la nada Y entonces tenemos un botón que me da datos de suscriptores que no quiero que personalmente me dan completamente igual. Que encima esto es peligroso. Porque a mí me dan estos datos. Y yo como soy buena persona no hago caso. Pero alguien chungo que dijera, coño, voy a hacerle ciberbullying a este pavo. Sé dónde vive, sé si es hombre o mujer, sé su año, sé su fecha de nacimiento. Sé toda su vida porque me ha dado dislike. Luego tenemos un botón que nos altera las recomendaciones y que nos obliga a pedir likes. Solo para que nuestros vídeos sean vistos para nuestros propios suscriptores Ya no estamos hablando para que sean vistos afuera, ya no estamos hablando para nuestros propios suscriptores Y luego tenemos otro botón que te mete unos strikes que te dan un montón de problemas al canal Y luego te vienen en plan disculpas, Ay, hemos penalizado al usuario con que ahora pues no podrá hacer Me da igual como habéis penalizado al usuario eso le importa a él, a mí me importa un comino No quiero saber a quién no le está gustando el vídeo Lo que quiero saber es el por qué, Quiero razones, quiero explicaciones de cómo mejorar Y por eso, desde mi punto de vista, todos estos botones son completamente inútiles Y el único botón de Youtube que vale auténticamente la pena es el de comentar. Así que bueno, no puedo negarme a los likes porque el sistema de ranking de Youtube es obligatorio pero si pensasteis que por darme un dislike y así recibir vuestros datos os vendría a buscar o algo Podéis olvidaros completamente de esa idea Me da absolutamente igual a quien no le haya gustado el vídeo Así que os recomiendo que en los próximos vídeos comentéis Y si no os gusta algo, lo digáis Y si me olvidéis a muerte, pues me dejáis un comentario amenazándome de que vais a acuchillar en la esquina del tercer piso de la planta de... América en China de que sé que, en vez de ir pulsando el botón de los documentos, que ya sabéis lo que hago de estos documentos, me van de coña para limpiarme el culo cuando acabo de cagar y esto es básicamente para qué sirven estos tres inútiles botones de Youtube esta primera vez que hago un blog así que no estoy absolutamente acostumbrado en nada no sé ni siquiera si el audio se habrá grabado correctamente así que os recomiendo que comentéis que es el único botón que vale la pena en esta página y me digáis con qué mejoraríais en los blogs, qué temas os gustaría que tratara y cualquier otra mejora o consejo que podáis traer en el canal Dicho esto, me despido, así que si dais un like, que.. Si dais un like, que solo me sirve para el marketing, me despido un montón, Os estaría eternamente agradecido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.